here it's not much but it should keep us safe go <coughs> up luckily I don't need that much to get started good to know how are you feeling little brother like I got hit by a truck this plague shit sucks ¿Ahora soy este? Yes. To take it Get over to the okay? Check the rec. Ah, vale. Ok. La enfermería... Estabilizarte... ¿Cómo entrar a la comunidad? Por favor, <risa> Supply Locker as good as having construir un esto. Estos caen con gesto, tío. Sí. Lo único malo es que no se les puede lootear, tío. ¿No? Ahora, joder. Vale, tengo que encontrar una muestra de sangre. ¿Dónde estará esa muestra? Ah, vale, aquí está. Ah, son los ingredientes para la cura. Entiendo. Joder, gasolina. ¿Qué tal? Lo que voy a pedirme es el coche ese, tío. Que nos dan con la versión esta. A ver, nos hemos pedido un coche. Ahí está. Ojo. Está guapo, ¿eh? Me encanta. Me encanta este juego. sample. ¡Hermanito! que la dejé tirada ahí. Que tengo que coger más. Ok, Interactúa no con Derek. ¿Y dónde está Derek? El malo hasta ahí tirado, tío <ríe> Lo veía Me curar Entiendo, entiendo O sea que nos podemos curar, ¿no? De la infección ¿Qué ¿Qué hay por ahí? calma calma Qué Dios ah. vale, Vamos al sitio ese a ver qué hay Okay, the situation just got worse. This whole place is infested Once they gather like this It just gets worse Can you clear it out? Sure, I can do this Probably And that's a whole lot of empty so, Hostia, que se queda Que se enganchan al coche Come on, get you us know. Morir, cabrones, vale. Vale, vamos a buscar aquí a ver qué hay, qué hay, si hay algo. Balas, puta madre. Una hostia de balas, ¿eh? Sitio no seguro. ¿Quién queda, tío? Ah, quedas tú. infestación vale son peligrosas y pueden traer <coughs> ay, ah, se pueden multiplicar son grados por los screamers, los screamers quienes atraen a los zombies y los screamers han the site of zombies A ver si la puedo dejar ahí o algo. Claro, porque es una mochila de... Vale, porque es una esto de tal. Vale, ¿dónde podemos ir aparte? Ruined Carlot. Es donde quería ir, ¿no? No, no. Survey Point. ¿Esto qué es? Aparta. Aquí tiene que haber movida, eh? <coughs> No hay nada. I'm to enter survey mode. Light survey. Yes. Esto que es ah, para ver las cosas. Hostia, que guapo, ¿no? Hay una casa con una bonita vista. Le aquí fue el pump. Ahí podemos sacar más gasolina. Ese es el colega, ¿no? Ese es el brother. Establece un outpost. ¿Cómo? ¿Cómo? No? ¿Qué hey there, dice? <coughs> ¿Qué es lo que necesito, tío? Vamos para allá a buscar cositas. Hostia, que se puede abrir la puerta para reventarles. ¿Qué dices? ¡Bam! <ríe> Qué guapo. materials like top home. Bueno, tío, que sí, que <laughs> vale.